Una batalla arreciaba al final del primer torneo, las fuerzas del Earth Earthrealm se enfrentaban a su mayor desafío. Oh yeah! A la isla. Hay que salir. Debemos regresar a la Academia Gucci.